Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder y en el día de hoy Nuestros amiguitos de Gay nos traen aquí a la dominación fortaleza de piedra blanca. Salimos con tanques rusos con un PR de 5.7 Vamos a ajustar un poco los proyectiles, pero la T3485. Arranca T3485. Partiendo desde esta zona donde solemos salir, que es la zona más rápida. Digamos, es el respawn de salida más cercano a una zona. En este caso C. Pues para allá vamos. Lógicamente la zona... ...el respawn de salida del, de los enemigos... ...es la zona que tiene más cerca. Y B, pues es el término medio. Venga, vamos. Rapidito, subiendo la cuesta. Venga, vamos a tomar C. Venga, nos quitamos rápidamente del medio, venga fuego de artillería, como no y empezamos tomando centro un poco más vamos a quitarnos de aquí, venga, listo, zona capturada venga, avanzando vamos a ir poco a poco desfilando aquí por estas calles y vamos a acercándonos hacia la zona B. Hemos hecho un buen despliegue. Venga, artillería por ahí. Venga, han tomado A. Carro medio. No, no le ha dado. Intacto. Venga, rapidito tomando A. A, B. Eh. Venga, Tompi, por favor. Bueno. No sé si es culpa tuya o culpa mía Bueno, lo siento Venga, vamos rápidamente A por B Hemos tomado A Perdón, hemos tomado C Y vamos hacia la zona B Por aquí la subida es lentísima Se atasca una barbaridad Aquí los tanques En este suelo de arena blanda y hasta que no sales más o menos claro aquí a ahora ya se empieza a nadar que el tanque va un poco mejor. Siempre en segunda subo, como digo yo, que es cuando tiene más entre. Es un término medio entre velocidad y fuerza. Venga, vamos a acercarnos a tomar. Esperemos que esta vez los aviones enemigos no nos den la lata. Venga, compañero Challenger, también, tomando, B. venga, ahí estamos pisando, B. En cuanto tomemos, nos largamos, venga, aquí ha tirado humo, perfecto. Venga, zona capturada. Nos vamos a cubrir, vamos a dejar de avanzar. Vamos a quedarnos por aquí. Pues alguien tendrá que venir. Bueno, perfecto. La partida está saliendo bastante bien. Hemos arrancado muy bien, tomando C ahora B. El buen despliegue. Venga, ya tenemos de nuevo artillería. A ver, tanque pesado. Ahí. A izquierda, a atrás. Y parece que poco a poco se está metiendo por detrás. Venga, ahí tengo tres compañeros rodeándolo. Malo será? será que se sobreviva. Venga, distancia. 350 metros a ese muro. Bueno, ya tenemos una distancia aproximada. Venga, vamos a soparnos por aquí. Vamos a meternos por ahí. Por esa especie de agujerito y damos rápidamente la vuelta pues no recuerdo si es aquí o en la siguiente o si no enfrente donde justo tienes una salida y una, una bajada que suele, suele dar al respawn de ellos esta no es a ver será la siguiente artillería Por aquí, por aquí, vamos a ver, objetivo intacto, no le he hecho pupa. Por aquí tampoco es, pues tiene que ser en la zona de enfrente. La salida hacia el respawn de ellos. Impacto, ahora sí. Muy bien. Parece que estamos llevando la partida muy bien. Nadie se está acercando a ver a solamente por ahí ese carro pesado. cadáver Vamos con cautela. ¿Quién es? ¿Quién, es, quién es? Por aquí, por aquí. Ahí está. Tiger. Venga, vamos. A ver. Ah, se acababa. Se acababa el espacio ya. Venga, impacto crítico. Venga, una marca. Por ahí está. Vamos a ver si asoma... El cañón, sí. El cañoncito. Ahí está el cañón. Venga, pues vamos a joder el cañón vamos apunta bien bien perfecto le hacemos pupa perfecto muy bien ayuda por matar al enemigo perfecto qué pasa con c alguien está pisando c vamos rápido para allá Buah, qué bombazo ya 34 Ves, haces tanto ruido parece ser una cafetera pero eres un tanque bastante robusto venga vamos rapidito ojo con la subida que vamos muy despacio ese flanco izquierdo donde antes hemos matado a ese, bueno hemos ayudado a matar a ese tiger venga ah, fe. vale ya parece que estamos recuperando la cosa vuelve a la normalidad Mucho cadáver por aquí Avioncito Pues nada Todo en orden Parece que sí Tanque medio por allí Aquí tengo otro compañero Un tanque medio Ahí, ojeando la zona de salida o de llegada de los enemigos desde el respawn. Venga, vamos avanzando poco a poco. Ahí está. Ese tanque medio, ese Sherman. hermano no sé. mal la partida? Va, ha sido eso. ¿Ha sido artillería? ¿Ha sido un disparo? No lo sé. A ver, a ver, a ver. Nada. venga mi compañero dispara a ver qué pasa por ahí cazacarros otro cazacarros justo aquí a mi izquierda a ver Y santiario a ver a ver a ver ese es mi compañero m42 y el cazacarro sigue allí ¿Qué pasa ahí en C? Carro medio. Venga, a artillería. Vamos. Vamos hacia C. Ese tiene pinta. De... Ahí está. Está tomando C. Ese carro medio. Bueno, yo no me preocupo de ese cazacarros. Me voy directamente aquí. Aquí no hay nadie. Vamos a ver quién es. El osado que está tomándose venga va despacio venga por ahí no lo vemos tiene que estar justo por aquí a ver a ver a ver nada nada nada a ver ¡Uf! un panther venga la depresión como siempre venga a jugársela no no se ha coscado, venga vamos a por él venga rápido ¡Ah! Venga, vamos rápido para abajo. Venga, venga. Este es lento. Este es lento girando la torreta. Venga, vamos a por él. Venga, ya es nuestro, venga. Muy bien, perfecto. Uf, no es malo. Ah, ese tiro. Ese primer tiro no tiene que haber fallado. Venga, ya estamos recuperándose de nuevo. Venga. Esta partida está prácticamente ganada. Venga, artillería. ¿eh? Dispara. Un avión. Venga, nada, nada. Perfecto. Bueno, yo estoy aquí. Oh, tengo, tengo apoyo aquí compañero bonito camuflaje venga pues tomándose recuperándose y esta partida ya prácticamente ahí está zona capturada tres bases esto está ganado vamos a venga artillería vamos a alejarnos ya de aquí de la zona C no voy a ser que aparezca algún avión y nos fastidia justo al final venga esto está prácticamente terminado a ver esta zona de aquí por aquí no hay nadie ningún compañero me refiero puede aparecer en cualquier momento cualquier enemigo buscándose pero bueno se ya está acabado prácticamente venga, este este compañero sigue todavía con ganas de sangre venga Listo, misión cumplida. Séptimo en el equipo. Bueno, pues no ha sido una partida bastante, vamos a decirlo, estresante. Ha estado bastante bien, el despliegue ha sido muy rápido al principio, parecía que estábamos todos muy bien coordinados. Mira, muy importante, es que se ha ganado. Perfecto. Fin de la partida aquí en... Dominación, fortaleza de piedra blanca. Vamos a ver. Venga, se activa el equipo. 16.536 perfectos. Un objetivo terrestre destruido. Tres zonas capturadas. 87% de actividad. Muy bien, y seguimos avanzando en la investigación del 2S3M, este vehículo que hace poco salió. Pues perfecto, recordaros a todos abajo en la caja de descripción, tenéis enlace, Discord, Grupo, y Ibis, para los que queráis jugar en Escuadrón, ahí os esperamos. Y también enlace al, disc, al Twitch de nuestro compañero draconianos. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado la partida y nos vemos en un próximo. Chao.